camarada, es un lujo tener a Luciano cualquier partido político, sea en la fuerza del pueblo más, porque Luciano es una persona con mucha luz, es un pico de oro lo que somos los diálogos, lo conocemos es un lujo, en la política hay de personas decentes, honestos y que la fe, que nosotros tenemos el quinto ayuntamiento en importancia en el país, el quinto por su jerarquía en cuanto a lo que es la demografía que tenemos, más de 300 mil votantes y sin embargo, en lo que es la transparencia y la gerencia municipal, estamos en los últimos lugares. En los últimos lugares. Y eso no puede ser, eso es porque simplemente el ayuntamiento está dirigido por personas que no saben lo que gerencia, que no tienen capacidad. Bueno, un político tiene que prepararse para hacerlo. Como lo está Luciano, como lo está la mayoría de ustedes, compañeros. El crecimiento real del partido, ¿cómo vamos? En una escala ascendente todo el tiempo proyectada para antes de mayo de 2024 cruzar la curva por encima del presidente Luis Abinader. Es decir, que Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández en mayo de 2024 van rumbo al Palacio Nacional. Nosotros vamos a hacer jornadas de inclusión todas las semanas. Vamos a salir a la calle en masa a trabajar, a inscribir todo aquel que está simpatizando con la fuerza del pueblo y todo aquel que tiene interés de que Leonel Fernández cambie el rumbo de este país. Miren que nosotros, si ustedes se dieron cuenta ahora, la actividad de la juventud fue una, una actividad que, han tenido que hablar nuestros adversarios de esa actividad con la actividad que hoy en los medios de comunicación en las redes sociales ha acaparado la atención del pueblo entonces viene el, el día internacional de la mujer el 8 de marzo las mujeres deben superar esa actividad esa actividad porque las mujeres son más que, lo, que, lo, que la juventud y son más que nosotros al día de hoy ya llegamos al millón cuatrocientos mil afiliados. Eso dice que la fuerza del pueblo, que como dice el presidente Leonel Fernández, cuando surgió, decían que no existía, que eso era el chiquito, que eso era un invento de Leonel, que estaba rociando, que estaba tirando pata voladora. Cuando fuimos a las elecciones, obtuvimos la segunda mayoría en el Senado. ...nos calificaron como partido mayoritario... ...aunque en principio... ...quisieron robarnos ese derecho... ...con su perfugio... ...entonces luego que vieron... ...que no éramos tan chiquitos... ...comenzaron a subestimarnos... ...y a burlarse de nosotros. ...bueno... ...a partir de las últimas mediciones... ...que han salido... ...y de las demostraciones de fuerza... ...que dimos en Santiago... ...el, el 12 de diciembre... ...con el acto de Santiago... Y con el acto de los jóvenes, del de pasado lunes 30 de enero, ya nadie tiene duda en la República Dominicana que nosotros somos una fuerza de primer orden en el país. Y Lionel sabe que si bancó de 35 para allá en julio va a ganar en primera vuelta. Porque los hombres y mujeres de la fuerza del pueblo tenemos la decisión de ser poder y de hacerlo a él, presidente de la República, para que continúe la obra que se semi paralizó, que es la obra del progreso, del desarrollo y del bienestar de este país. porque es el gobierno el que tiene que promover las inversiones públicas, las construcciones de calles, carreteras, aceras, contenedores, escuelas, hospitales, para que el dinero se mueva, se genere trabajo y la gente encuentre medio de vida. Entonces, por eso, por eso que está pasando el país, es el disgusto general. Abinader ha logrado lo que no lo han logrado todas las iglesias del país, y miren que son muchas, son trabajadores y son insistentes, las iglesias evangélicas no han logrado hacer arrepentir a la mayoría de los dominicanos de un solo golpe. Uh -huh. Luis Abinader lo ha hecho. A arrepentirse. Uh -huh. en que fue para atrás. Porque el cambio puede ser bueno o puede ser malo. Este es un cambio malo y para atrás. Por lo tanto, el país tiene que ser enderezado. Y para ser enderezado, entonces, solo hay una alternativa. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. En cuanto a lo que tiene que ver con el municipio Santo Domingo Oeste, nosotros fuimos el candidato pasado de la Fuerza del Pueblo. En las peores condiciones, porque era un partido con dos meses de formación, nosotros tuvimos 17% en este municipio. Sacamos la más alta votación de todos los alcaldes que presentó la fuerza del pueblo en el país entero. Lo que dice que en este municipio hay un potencial. Ahora que la fuerza del pueblo se ha organizado en el municipio, y ya tenemos 53 mil personas inscritas y organizadas y contando, la fuerza del pueblo va a ser el partido determinante, el que debe ganar la alcaldía del municipio. Pero no debe ganar la alcaldía del municipio para tener un alcalde más, porque el alcalde se está eligiendo cada cuatro años desde el 2002 y los resultados no pueden ser peores en términos de la gestión municipal. Entonces, hay que educar a la población y para eso la Fuerza del Pueblo tiene que usar a su gran ejército de militantes, que son los que van a dirigir. Porque en una alcaldía de la Fuerza del Pueblo, encabezada por Francisco Luciano, son los dirigentes de la Fuerza del Pueblo lo que van a ser los funcionarios del ayuntamiento. Y tendrán que responder, no a mí, a la población que nos eligió y al presidente Leonel Fernández, sobre nuestras ejecutorias. Porque no podemos quedar mal. Ya el municipio ha tenido tres alcaldías de uno, una de otro, y esta es la quinta alcaldía. Resultado, el caos. ¿Cómo resolver el caos? Planificando, educando a la población e integrando a todo el partido, a la gestión municipal. Y dándole participación a las iglesias, a la junta de vecinos, a los clubes culturales, a los profesores. A los profesores que concentran al 40% de la población en las 122 escuelas. Porque ¿saben qué? La población de 5 a 18 años va de escuela todos los días y son del 40%. Si a los niños le explicamos por qué no se hace ruido, por qué no se tira basura... ¿Por qué no se al el carro frente al vecino? Tendremos fiscal eficiente. Porque no hay un fiscal ni un juez más justo conmigo. un e dígale a un niño que algo no se hace y después hágalo delante de él. Para que usted vea que le la Nosotros estamos ofertando nuestro servicio. Evalúen. Nuestra propuesta le van a llegar a sus celulares antes de que salga este mes de febrero. La van a recibir todos y podrán ver cuál es el plan completo para los jóvenes, para el tránsito, para generar empleo, para organizar la ciudad y para hacer que la gente de Santo Domingo Oeste viva más segura, viva más confiada, con menos delincuencia, con más seguridad y podamos convertir a Santo Domingo Oeste en un municipio limpio, seguro y ordenado como nos merecemos los habitantes de este municipio.